Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, eh, quería agradecer a, a Ampier la invitación de poder estar con, con todos vosotros. Y, por qué no, también eh, agradeceros y poder veros directamente, porque eh, creo recordar que es la primera de las uh, conferencias en vivo que participo. Algunas que estaba en vivo me pasó como, como a nuestro compañero ausente. Y, y casi se me había olvidado lo que era hacer una conferencia y no hablar con una pantalla de ordenador. Eh, escuchar los teléfonos móviles. Eh, eh, no puedo decir veros la cara a todos porque afortunadamente, salvo J que aquí no os ha puesto la mascarilla todavía, la, la lleváis tapada era a todos. Pero sí, al menos es una satisfacción. Pues eh, si queréis volver a, a esa normalidad que tanto anhelábamos. Espero que no se me haya olvidado eh, el impacto de tener tanta gente escuchándome. Y a partir de ahí, a mí sí me gustaría, y he puesto este título de la generación cercana al consumo como eje de la política energética, porque las renovables estamos muy acostumbrados a que a tener razón siempre y a que cuando tenemos razón nunca consigamos eh, llegar, el, llevar el gato al agua. Y hay un punto tremendamente importante. Y no sé si os habéis fijado que el sol sale para todos, pero lo que es muy difícil es aprovecharlo. ¿eh? Y en este punto a mí no me gustaría, porque si empiezo a hablar de barreras, que es, me imagino que Julia luego lo hará, entraría en un proceso de depresión absoluta, Aparte de, de, de, de que los 15 minutos que me ha dicho Juan que podía hablar, pues claramente se me van a quedar cortos, ¿eh? porque como las empecemos a enumerar, bueno, ya si damos los casos específicos que dicen que la barrera es cierta, no sé si tenéis algo que hacer el fin de semana, pero nos seguiríamos viendo aquí entre todos repasando uno por uno. Y lo he querido plantear desde otro punto de vista, analicemos las soluciones… Analicemos las propuestas. Hoy, esta mañana, he llegado un poco tarde, pero he escuchado conversaciones, eh, comunidades autónomas, no tenemos gente para poder eh, tramitar los proyectos, ayuntamientos, no tenemos personal para poder... Pues no les den trabajo, no los tramiten, que no haga falta tramitarlos. Si la mayoría de las barreras y de los problemas que tenemos. Es porque nos las hemos creado nosotros mismos. Y por eso yo decía, oye, vamos, ¿por qué no en vez de hablar de, de barreras y de problemas hablamos de soluciones? ¿Eh? Vale, cuando salgamos aquí sabremos las soluciones que nos han puesto en marcha, ¿eh? que es otra forma de ver cuáles son las barreras que tenemos. Pero dicho eso, ¿eh? Eh, la primera parte a mí sí me gustaría dejar algo claro, ¿eh? dejar algo claro porque yo me siento engañado. Y me siento engañado porque creo que el sector y los consumidores estamos demostrando algo que quien nos gestiona, manda y administra no lo está haciendo. Y como yo aquí decía, a pesar de las barreras detectadas, que las veremos, del insuficiente desarrollo del Real Decreto Ley 15-2018, que anuló el impuesto al sol, el famoso Real Decreto 900-2015… O ya no sé si os acordáis, el Real Decreto 244 de 2020 va a cumplir, 2020 a 2019 me parece que fue, hay un error ahí, 2019, ¿eh? va a cumplir tres años ¿eh? sin, haber despegado, sin, sin tener absolutamente ningún desarrollo adicional, sí, los coeficientes fijos horarios que mejor que no lo hubiéramos hecho porque eh, si antes tenía un problema, ahora tengo 8.764 problemas que inventarme. ¿eh? Eh, de no haber despegado el autoconsumo colectivo, las comunidades energéticas, la tendencia de instalación está muy por encima del objetivo marcado incluso en la hoja de ruta eh, 2030. De hecho, si nosotros vemos el histórico del año pasado y hacemos una tendencia del año pasado, se instalaron 1.200 megavatios, los 9.000 megavatios objetivo de la hoja de ruta en 2030 prácticamente los cubriríamos en el año 2025. Con un marco eh, normativo favorable, lo que sí está muy claro es que la generación cercana al consumo, autoconsumo y generación distribuida, debería tener unos objetivos muy superiores a los que este gobierno ha considerado que debería tener. E incluso nosotros, como fundación, ya hace cuatro años dijimos que, la, que el autoconsumo debería ser un 10% de la demanda de electricidad, que sería 18.000 megavatios. No vamos a ir lejos al ritmo que tenemos con todas las barreras, pero eh, nuestras propuestas es que entre generación distribuida y autoconsumo se alcance el 30% de la demanda de electricidad. Eh, todos sabemos el objetivo que marca el PENIEC, del 74% de la generación de electricidad. Pero este objetivo es tramposo. Porque el peso de la electricidad en el 2030 es del 27%. Por eso no reducimos las emisiones, porque seguimos en un modelo energético de combustión térmico. De hecho, no sé si algunos habéis fijado que el 42% del objetivo de renovables es 22 puntos. 20 puntos son renovables eléctricas y 22 puntos renovables no eléctricas. A mí que me vayan explicando cuáles son las renovables no eléctricas que alcanzan un 22% de la demanda energética del país. Y luego un cuadrito, antes de entrar a las soluciones, que nos debería hacer plantear que con la voluntad y el deseo no vale. En la última subasta se hicieron dos especificaciones claras, dos elementos diferenciales, porque en cierta manera se quería aportar de que los, el clamor del mercado se pudiera desarrollar. La ejecución rápida se cubrieron no, 21,95 megavatios, un 3,6% sobre los 600 que se habían dicho, y la generación distribuida de pequeño tamaño que alcanzó 5,75%, el 1,9% de la potencia. Y claro, yo después de escuchar las preguntas que antes se decían y de hablar con algunos de vosotros, ¿alguien me puede decir, y yo sacaría la conclusión, pues, pues si había proyectos, ¿por qué no salieron? Bueno, pues a lo mejor porque las voluntades no valen si lo que se hace con esas voluntades está fuera de lo que tendríamos que hacer. Y a nivel de, de propuestas... Pues a mí sí me gustaría hacer un, un desarrollo. Por supuesto, hay muchas más. La primera es muy clara. Yo la mencioné en un programa que, que editó Salvados. Hasta que no consigamos que el autoconsumo sea un electrodoméstico, no avanzaremos en una política energética sostenible. Yo puedo instalarme un horno de 3 kilovatios, de 4, una bomba de calor de 7 kilovatios, y para hacerme una instalación de un kilovatio porque va en dirección contraria, estoy anatemizado. Y aquí he puesto que todo lo, por ejemplo, todo lo que tenga menos de 2 kilovatios sea un electrodoméstico. ¿Pero por qué no? Es que hemos llegado a la conclusión. Que el autoconsumo que no, tiene, que no tiene excedentes a red está bendecido. Y el que toca el negocio de un tercero que tiene excedentes a red, hay que fastidiarlo. Esto no es tan complicado. Y si el IDA y el gobierno quisiera mañana mismo lo tendrían. Tenemos un reglamento, tenemos un reglamento de baja tensión. Porque. ¿Alguno de vosotros y vosotras cuando se cambia la lavadora tiene que ir al ayuntamiento a pedir una licencia de obra? ¿O, o es eh, el corte inglés de turno el que llega, se lleva la vieja, pone la nueva y, y seguimos lavando? ¿Y por qué yo tengo para una instalación de un kilovatio tener que ir al ayuntamiento a hacer una declaración de uso responsable en el mejor de los casos? Esta es la primera propuesta, que si no se consigue, es que no se quiere hacer autoconsumo. ¿Eh? Y lo puedo decir más alto. ¿Eh? Puedo apagar el tele, el cacharro este. Pero lo que sí está claro, y lo hemos dicho en todos los sitios, y no nos han hecho, no nos han hecho ni puñetero caso. Eh, eh, por si acaso alguien quiere seguir teniendo envidia a Portugal, en Portugal lo tienen. ¿Eh? Yo, energéticamente, querría ser portugués. Ya sé que está al oeste y encima tiene menos virus de lo que tiene España, pero eso es otro, eso es otro tema distinto que no vamos a tocar. Eh, el siguiente punto que yo aquí reflejaba, eh, acceso a la red automático salvo, salvo eh, posición eh, de la distribuidora eh, con elementos contrarios. Yo he escuchado a algún alto dirigente de este gobierno decir que luego veremos lo de los 500 metros, que no se puede hacer más de 500 metros porque hay caídas de tensión. O sea, resulta que yo, cuando consumo electricidad, no cae la tensión. Y cuando inyecto electricidad en dirección contraria, con lo cual no llego a inyectarla a ningún sitio porque se machea con uno que me la está comprando, si sí cae la tensión. Y yo siempre digo, menos mal que aparte de estudiar ingeniería, estudié economista y me va a valer la carrera para algo. Porque en ingeniería esto no me lo explicaron. No me decían que el electrón cuando sube... O cuando baja se, no se cansa y cuando sube se cansa. A mí me enseñaron que hacía así. ¿Eh? Y que eso se llamaba frecuencia. ¿Eh? Pero también es verdad, y esto yo creo que es el problema, es que yo estudié ingeniería hace muchos años. Coincidí, coincidí con Carnot, con Kirchhoff, eh, coincidí con, con algunos grandes ingenieros o algunos grandes físicos... Pero, desgraciadamente, pues ha debido cambiar las cosas. En este punto hay un tema muy claro. Hasta que no consigamos que yo pueda instalar potencia igual a la máxima o por debajo de la máxima demandada, porque si a mí me entra la electricidad también la podré sacar. Somos el único país en que cuesta más bajar un río con una canoa que subirlo. Y dice, joder, pues pues, pues pues, pues, qué humor tienes. Es que si no tuviera humor habría dejado el sector hace 30 años y llevo 42. ¿eh? El siguiente punto, los de los 500 metros, pues ya le hemos hablado. Hombre, aquí hay una realidad, yo entiendo al gobierno y es una pena que Joan se haya marchado porque cuando salió de los 500 metros era el director del y Yo le decía, ¿y por qué 500 y no 521? ¿Y por qué en ortogonal y no en diagonal? ¿Y por qué no en plano y no cara para arriba? Volvemos a lo de los electrones que al subir se cansan y al bajar no se cansan. Claro, si yo lo que pido es eh, no restricciones y que los electrones vayan por donde quieran ir, y yo, como soy condescendiente y soy justo, quiero pagar los peajes de red por utilizar la red, me diréis, oye, pues ¿por qué no? Ay, hay puñetas, ¿y cómo pago yo una red? que el que me la tiene que cobrar la cobra a un tipo fijo de lo que invirtió y no la cobra por el servicio de uso que da. Pues igual hay que cambiar el sistema eléctrico y dejar de pagar de peajes fijos, no peajes fijos, sino un coste fijo como retribución de, a garantía de rentabilidad al inversor y no como derecho de uso. Igual lo de los 500 metros y dices, no, es que si yo pongo a dos kilómetros, en Brasil yo he hecho instalaciones a dos, kilo, a dos kilómetros. Y si es un problema de caída de tensión, pues que nos dejen hacer instalaciones en el mismo nivel de tensión. Y si tengo que pasar de tensión que me cobren el uso del transformador, yo lo pago. Lo que tengo muy claro es que desde Huelva a Madrid no me voy a producir kilovatios hora, porque cuando llegaran a Madrid, no es que llegaran cansados, es que el uso de 600 y pico kilómetros de red, más todos los trafos, más todo lo demás, tendría un peaje que me haría inviable la operación. ¿Eh? Esto es otra de las cosas que también conviene explicar. Eh, cuando yo produzco un kilovatio hora en Huelva... El que yo consumo, esto les pasa a los mismos a los que tenemos aceitunas. Hemos cogido el campo y llevas las aceitunas a un almazar y dices, el aceite, por favor, que sea de mis aceitunas. Digo, sí, voy a parar todo el proceso para hacerte con los dos sacos que me has traído las aceitunas. Pues el kilovatio que metemos en Huelva, cuando me llega a Madrid, ¿eh? no pone de Fernando para Fernando. ¿eh? No, no, no es el mismo. No os lo creáis, ¿eh? no es el mismo que suele ser totalmente distinto. Otro de los elementos fundamentales es reducción de requisitos de los ayuntamientos sin visado, sin ser obra mayor y sin proyecto. Y esto también está en manos del Gobierno, si mañana cambiamos, creo que es del año 85, la ley de corporaciones locales y se dice que para este tipo de instalaciones no hace falta este tipo de requisitos, los ayuntamientos los piden. dices que no tengo personal para hacer las inspecciones, pues no te, que no sea necesario hacer inspección de instalaciones. Es que yo os puedo dar una relación de ayuntamientos dentro de la Alianza por el Autoconsumo, ¿eh? que creamos un montón de, de, de instituciones en los cuales hay ayuntamientos, pues por ejemplo… Zaragoza, ya que soy de cerca, un año, Getafe, siete meses, Málaga, seis meses, y aquí podemos hacer un listado de la leche, es que yo hago una instalación en un día y me cuesta tres meses legalizarla, bueno, si voy a, voy a lescorealos morir de risa, porque como es patrimonio nacional y se reúnen una vez al año, ¿eh? y encima me dicen que el marco de los paneles tienen que ser de color oscuro y no brillante, y dices, ¿qué?, y de pero si eso no se lo está pidiendo usted a las a, a, a, las, a las tejas de los vecinos, y si vamos a las distribuidoras, reducción de las exigencias de conexión. Aquí nos estamos encontrando con un famoso relé que nos está dando, eh, es decir, que nos están haciendo sufrir, que es el N59 este famoso, que es, es muy curioso, vale 3.500 euros. Esto me lo aplican en una instalación de 15 kilovatios. Hacer puñetales instalaciones que me lo están pidiendo para todo. La distribución tiene muy claro: el autoconsumo resta capacidad y resta negocio al resto de, de sus actividades de grupo. El Gobierno ha dicho que las compañías distribuidoras tienen que contestar con rapidez y, si no, tendrán penalizaciones. Nadie sabe cuáles son las penalizaciones. Luego, si no dices cuál es la, la multa, ¿eh? ¿por qué no lo voy a aplicar? Y, en este punto, los mayores de 15 kilovatios no deberían, los menores de 15 kilovatios... Están bien, pero por mayor de 15 kilovatios lo que no puedo estar es necesidad de puntos de conexión. Avances regulatorios. El apoyo al, al, al autoconsumo colectivo. Hoy hemos escuchado aquí comunidades energéticas. La comunidad energética antes tiene que tener una cosa muy clara. Y es que el autoconsumo colectivo se pueda desarrollar. En España dos terceras partes vivimos en pisos. Hacer una instalación de, de autoconsumo colectivo en un bloque de viviendas es un calvario. Lo primero que te dicen es, oye, por favor, que todos tengáis la misma comercializadora. Pero, bueno, pero, pero ¿qué es esto? ¿Eh? El desarrollo y la transposición de directivas para las comunidades energéticas. Si aquí yo lo único que estamos pidiendo es que se desarrolle la figura del consumidor asociado a cualquier colectivo que se quiera unir, que no estamos pidiendo tantas cosas. Eh, política fiscal. Algunos ejemplos. Autoconsumo al 10%. Lo que no puede ser es que estemos bordeando la ley haciendo autoconsumos como si fueran rehabilitaciones que no lo son. Lo que tampoco podemos decir que no existan desgrabaciones fiscales en IRPF y en sociedades. Que las bonificaciones en muchos de los ayuntamientos que las han dicho de IBI y CIO para conseguirlo es un auténtico calvario. ¿Eh? Y sabéis que la Fundación tiene un documento para mayores de 10.000 habitantes sobre qué lo da. Luego, eh, la realidad es que es bastante distinta a lo que vienen los papeles. ¿Eh? Subvenciones. Está, es curioso. Las subvenciones se están como, eh, comportando como el elemento más de retraso para el desarrollo de proyectos de autoconsumo. Porque todo el mundo lo que quiere es... Yo me voy a hacer una instalación de autoconsumo, voy a ver si pillo una subvención. Y hasta que no me digan lo de la subvención, no me decido. Bueno, ya se había decidido que iba a ser que sí. ¿Eh? Como la subvención no se la contestan, como en la, como la comunidad autónoma, como un retrasalucinante, como no sabemos si va a haber cupo, den ustedes subvenciones automáticas. Es lo mismo que el vehículo eléctrico. Si yo me voy a comprar el vehículo eléctrico y no sé si estoy en cupo, oiga, desgrábeme, quíteme el impuesto de circulación. Me dé una ayuda directamente para todos. dicen, ¿y si hacemos otra burbuja como nos pasó en el año 2008? Pues háganlo bien. Porque la burbuja de 2008 no es que ha si sido bien. Fue el mismo gobierno el que promovió invertir con magníficos documentos para luego decir oh, oh, que, que no se puede invertir. Hágalo bien. Y por último, en política energética, ya voy acabando, por supuesto el incremento de objetivos y, ¿por qué no?, la reforma absoluta del sistema eléctrico. Lo estamos viendo. ¿eh? Lo que está pasando ahora con el, con el ajuste, eh, con el efecto del gas sobre el precio del pool, esto no es de parches. Esto no es de parches. Esto es... ...de cambiar las cosas que no funcionan. Una fractura abierta de fémur... ...por más tiritas que le coloquen a uno... ...no le van a quitar... ...ni se la van a arreglar... ...ni le van a quitar el dolor. Y ya, ah, pues si me permitís por último... ...y aquí os he puesto la, la foto... ...de un cuadro de diógenes... Con, ...con Alejandro Magno. Este sector lo que tiene... ...es demasiados Alejandros Magno delante... En masculino y en femenino. ¿Eh? Y nosotros seguimos como el pobre Diógenes, con poca ropa, y lo único que ya ni conseguimos es que nos dejen el sol. Y el punto es muy claro, y para mí lo tenéis en el titular de arriba: No necesitamos tutelaje, no necesitamos salvadores. No necesitamos Alejandro Magno que lleven las tropas a la victoria. Necesitamos grados de libertad. Y los grados de libertad se consiguen sin restricciones, con facilidades administrativas y, sobre todo, con una distribución que no sea la puerta de entrada de protección de un negocio integrado. Necesitamos infraestructuras abiertas y desde la Fundación Renovables lo hemos pedido por activa y por pasiva. Y sobre todo, y si me perdonáis, una última consideración. Ya vale de ideas y vamos a ponernos, a ponernos en acción. Esta para mí, cuando yo veo que no despegamos, no es porque nos falte nada. Es porque el catalizador que frena la reacción y la mantiene en el punto justo que quiere el que quiere que se quede así, lo hemos generado nosotros. Y, por supuesto, si lo hago... Cuando me toca hablar, desde teniendo mi pantalla de ordenador delante, y ahora que os tengo a todos vosotros, sí quería terminar, como siempre, últimamente, solidarizándome con la gente de Ucrania y, sobre todo, reclamando el respeto de los derechos humanos. También para la energía. Gracias.